En el video del día de hoy, pasaremos Minecraft en un chun transformados en un colen de cobre. Pero no estaré solo, ya que Robito y Alexi me perseguirán siendo ellos guarden. Y el propósito principal es no morir. ¿Lograré pasarme Minecraft? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, cobre, para más videos de este estilo. Sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok, chicos, como ya saben, este reto tengo que huir de esos dos guarden que están ahí al frente. Son dos muñeños por allá. Oye, no. muy años que no estás viendo que estamos y lo loco, vamos a ir a por ti. Nah, <risa> no van a poder. Yo, yo, puedo ser pequeño, pero poderoso, papu. Y voy a empezar de una ¿No vez nada esto. eres Nuestra copia chiquitita. Lo vamos, que tú De hecho, voy a mirar aquí. Ay, de permiso, señor Aldeano. <risa> Sin perder el tiempo, Rabito. Uno, dos, tres, vamos a ganarle a ese asqueroso. A Me ver. parece perfecta tu idea, loco A ver, a ver, a ver Si es capaz de construir así sea un puente con tremendo tamaño ¡Ya tenemos mesa de crafteo! ¿Y tú qué tienes? Yo tengo... No, tenemos dos. Yo tengo sacaste. el amor de ella, papo. Me dio la, me, la, la cama para poner spam point y me voy para abajo de una Estos vez... Estos dos guardes te van a hacer la vida imposible, así que corre por tu vida. Y vamos na, a hacer sándwiches. Uh. vamos. Aquí picamos. Espera, Rabito. En otra capa. Uh -huh. te, te acabaste la madera. No podemos crear espadas. Hiciste dos mesas de crafteo. Bro, fue mi mejor inversión. ¿Pero qué? ¿Eres tonto? Ok, <risa> tenemos un problema. Tienen un equipo un poquitico tonto, ¿verdad? Vale, me voy a llevar esta mesa de crasteo porque no quiero volver a hacer otra. comenzamos a picar más para abajo. ¿Oh? ¡Ah! ¡No! ¡Ya llegué a la era del hierro! Vale, vale. ¿El vale, hierro? Vale. Ok, rabito. Bueno, Luego. se está adelantando, ¿eh? Y encima, sí. encima nos lo, lo recarguen en la cara. ¡Rápido, rápido, rápido! Vamos. ¡Comienza a acabar! ¡Hacia abajo! Vamos a comenzar aquí. Aquí recolectando esto y voy a tapar un poquitico aquí para que no se dé cuenta en dónde estoy. Bien, vale, vamos acá. Ahí estamos. <ríe> oye, oye, uh, si pobre. supieras cómo tenemos la casa del aldeano que tenías de vecino, <ríe> la destruimos totalmente. No, por eso si te la loco. Oye, por cierto, ¿dónde te uh, fuiste? Estoy abajísimo, papu. Ya estoy en, en oro. ¿Qué o sea, pedo? Claro, ya estoy pasando de era. Sabes, nosotros no tenemos puedes... una desventaja Y es que como somos tan gordos Tenemos que bajar de 4 en 4 bloques Vale, ahora, ya que tenemos el, el hierro necesario Vamos a ponerlo a cocinar Y hacernos una armadurita un poco mejor Y armas también, papu Así que vamos qué? a cocinar bueno, tu avance está siendo bastante rápido, pero no olvides que estamos mamadísimos. Para equipararte a nuestro poder tienes que estar el doble de equipado que ahora. ¡Uy, ya sé que acabo de cocinar esto! ¡Ya solo me quedan dos! ¡Que me acabo de encontrar con un lindo golem! ¡Hola! ¡Cállate al golem! ¡Hola! ¡Estás no es no, no, no, pero... trasero! ¡Qué es picoso! ¡Qué es picoso el golem! ¡Claro, claro, güey! <risa> <risa> ¡Cocínate rápido para irnos! ¿A, ¿A dónde crees hacer... que vas, asqueroso? Necesito Irina, seguir más látina. bajo para pasarme el Minecraft, papu va, va, ¡Hola! Pico hierro! ¿Cómo que hierro? ¿Cómo que hierro? Ver, acá. Estamos más cerca de lo que tú crees Ay, No, no, no, no, no Necesito hacerme cositas <risa> rápidas Cositas rapidísimas, loco Ahí está Hacemos esto Y ya tengo un poquitico más de armadura Y tenemos un pico megachetadísimo Vale Ahí oh, sí. Lo llevamos el horno y bueno, seguimos aquí talando Oye, ¿qué? ¿por qué no miras arriba tuyo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Vamos, vamos, ¡Mira vamos, detrás vamos, tuyo, perro! ¡No, vámonos, vámonos! <risa> ¡Baja, baja! ¡No, no, no, no, baja, baja, baja, no! Va, ¡Corre, va, corre! ¡Corre, oh, corre! Oh, ¡Oh, diamante! ¿Qué pedo? ¿qué qué se nos escapó. ¡Boli, llegué aquí! ¿Dónde está mi familia, papu? ¡Mira qué bonito! ¿Tu familia? ¿No que sí. estaban muertos? ¿Qué dicen? No, no, no, no, somos unos pocos sobrevivientes los que quedamos. Pues bueno, Así. ya sabemos a qué raza extinguido trae. Exacto. Vez. <risa> <risa> eh. no, el Porque <risa> que tú eres ¿ustedes? un dinosaurio y nosotros los meteoritos. Uh, ¿Cómo, ¿cómo, <risa> uh, ¡Pero mira qué tanto diamante tengo aquí, Fapu! No, hombre, ya ya ya voy a tener cositas de diamante. Uh, pues mira, ya a tenemos ver. armadura de hierro, ver, tenemos bien. una espadita uh. y toma. <risa> Cada vez más cerca de alcanzar a ese golem inútil ¿Cómo? No, no, no, no, no, panita No, no, no, a ver, tengo que mejorar Un poquitico más mis herramientas Vamos a hacernos el querísimo pico De diamante Elegiste mal el ser un golem Chiquitito, ni los golems grandes Pueden ganarnos Exacto, Estamos súper mamados Hola, na, na, na, na. ya verás como yo todo chiquitico y guatón te voy a ganar, papu uh, Vale, ya he recolectado para hacerme unos pantaloncitos Vamos a hacernos aquí uh, ¿Qué unos... tenemos por aquí? Rabito, rabito, rabito le sigue volviendo hacia abajo! ¡Vamos a encontrar sí. el diamante! Y debajo del diamante, por lo que veo, tenemos... ¡Un escondite? ¡Maquemos, <risa> loco! Voy normal, ¡Oh! a normal. A ver aquí. ¡Hola! Estamos tres, ¡Nadie nos ve. ¡Oh, mira con los chiquitos! Uno de estos tiene que ser Capley. Okay. Amigo, a ver. Sí, sí, sí, ¿cómo solucionar esto, loco? Hagámoslo fácil, matemos a todos y ya está. <risa> ah, bueno. <risa> así de fácil. empecemos ¿qué dices?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 ¡Lo acabo de tapar! ¡Como, como, no, como! ¡No, no, loco, no! yo no cobo. soy ninguno! ¡Yo mentiroso! Vale, continuo escapando de estos muñaños. A ver, quítanos de acá ¡Ya estoy aquí! ¡Uy, tiene ti! ¡Y Vale. ¿Pero vale, qué para, está no encontrando este tipo? No me sirve para nada ¡No, no! Voy a no me dejes de picar hacia abajo! ¡Hostia! estoy encontrando todos los tesoros! ¡Qué pedo! ¿Qué, qué, qué es esto? ¡Hay oh. Enderman! ¡Hay Enderman! ¡Ahí está! Vale, vale, vale, ven pa' casqueroso, asqueroso, ven. Rabito, rabito, Ester rabito! rabito no, diamantes. no, puedo picar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero puedo picar no, diamante, loco! no, loco, el el loco, diamante. Estoy consiguiendo no, no, no, no, no, no, no, no, una! De una. Papu, ya estoy super full de enderpearl ya con esto solamente faltan las varitas Y ya está <gross> Cofrecito No, te lo puedo Espada super mega chita ¡Otro! ¡No, no, no! no, no, no eso, ¡Cuidado! Eso, ¡Ostras! ¡Alici, alici! Es ¡Mira esto, Digo, loco! ¡Eso ya No, no cabida! ¡No, no, no, no! Yo me subo, yo me <mete> subo Que estoy a los corazones ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! Okay. Ah. ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¿Eh? ¿Qué? Ah, bueno ¿Qué no, sé si, no sé si los guarden son brutos o, o por qué no han venido a por mí Juanita, vale. enciende esa TNT ¿Cómo ¿Eh? que tonto? ¡Ay, qué pedo! Ay, ¡Ya venimos! ¿Qué es no tómennos en la cuevita como los pequeñitos ustedes no caben aquí papu son como unos enderman ¡Ah! ¡Qué, ¿Qué no peor, caben? Peor, Que puro fuerte qué puro fuerte papu sigue, no lo lo lo lo lo caben no ¿Alex, caben alex apóyame loco estoy amigo que me están atacando los enderman Tengo poca vida no papu ahí está derrotadísimo no no meto no meto solo quedo yo dónde está dónde está no el enderman me ayudó na qué épico papu no no no qué asco cómo lo mataron Vale, vale, vale. Qué ridículo Yo tengo Los más chucherías Yo tengo más chucherías, me encanta Vale, ya he tirado un poco de, de chucherías Aquí que ustedes me llenaron el inventario Y voy a continuar hacia abajo A mi búsqueda Bueno, Rabito, bueno, no para estoy para para perdiendo para tiempo Ponte a trabajar ¿Qué trabajo, ¿Trabajo? ¿Okay, ok, ok Ok, ok, está. pico Vamos. y pala, pico y pala Solamente uh, uh, podemos uh, uh. tener otra oportunidad De alcanzar a ese golem uh. no. Loco, este golem chiquitico y revienta, se lo dije de un comienzo. Ah, sí, pues mira lo que le hago a tu último familiar. Uh, Toma. Madera, madera, Toma. Me, me, necesito madera, necesito madera. ¿Qué le estás haciendo a mi familia? ¡Ha muerto! <risas> no puede ser, soy el único sobreviviente de este planeta. Necesito crear más ejércitos muy pronto. Uy, ¿qué es esto? ¡Uy! ¡Entré en el agua! Vale, vale, tengo que tener mucho cuidado porque soy chiquitico y me puedo hundir. Y aparte soy de cobre. Uy, Bien. mira, ¿qué pasaría si sí, comenzamos con las explosiones? ¿Qué explosiones? Nah, no me van a oh. afectar, Papu. No me afectan. Ya no estoy en el mismo lugar de antes. <risa> ah, bueno, sí, pues la oh. capa de TNT puede llegar hasta por allá, estoy seguro. Bien. Vamos, que, que, que no puedo subir. Uh. ¡Qué feo! No, nah, tengo que bajar. Tengo que bajar y rápido me voy a ahogar porque este, el gole, no, no puede, así, un Mira, rapidito, acabamos vale, vale, vale. De, de destruir un montón ¡Oh, de ¡Oh, capas mío, qué, ¡Qué gran destrucción, qué loco! ¡Oh, chicos! Aquí hay Blaze, ok, ok, ok, me sirve, me sirve para la Sender Pets Vale, vale, vale, vamos aquí a rompernos esto y vamos a hacernos estas cositas de acá, este par de Uy, estoy a punto de llegar a la capa de agua Alguien estuvo cerca hace poco Eh, no, ¿verdad? yo no fui, papu A ver, Nah, no llegan todavía Creo que puedo farmear un poco antes de que lleguen uh, Ok, papu, ya acabo de rotar estos me costó bastante eh cambiaron muchísimos de un golpe, pero bueno, ah. se consiguió y ahí cofrecito. Okay. No, no, no, no, Oye, no. pequeño gole. Uh. ¿Qué pasó, uy, papu? Uy. Rompá, mira, mira, mira, rompamos! rompero, ¡Eh, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Están inundando todo esto! qué hacen? No. <risa> qué pedo! qué pedo! está ¡Eh, no, pero no inunden de lugar! ¿Qué, qué hace? Claro que lo vamos a inundar, y no solo eso, sino que te vamos a matar No, Papu, toma. no van no a poder, Papu, no, no. soy inmortal Loco, no, que eres muy chiquito, no te puedo golpear Toma, claro. toma Para eso. No, es que espera, los, espera, espera, retirada, los tirada, pequeños espera, son los poderosos, llamo, Papu Derrotado uno, falta otro Aquí está Como que un pequeño, pequeño, pequeño me, toma mi poder Los salto pequeños de son te los te más te poderosos te ¿What? ¿Qué pedo? Bueno, editó, irme de oh. aquí rápido. ¿A, a dónde te vas? ¿A dónde a te ver, vas? A ver, te a, te ¿A, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado <ríe> Papu? A ver, miren, <ríe> miren, <ríe> Hagamos un pequeño trato. Ustedes son grandes yo soy pequeño. pueden lechi, servir lechi, como cuarenta. ¿Qué? ¿Qué Que Ya no tengo TNT. Que acabo ¿Qué? de poner Ojo, pe, me cago en ti. ¿TNT de qué? ¿Cómo que TNT? Es eh? una pena que te caiga ¿Cómo, cómo? Uy, toma. ¡Toma! ¡Pabajo! abajo Ok, lo abajo para abajo Ok, no. le quitamos el agüita. Vamos a quitarles el agua para que no vayan a subir. A ver, se lo quitamos acá, se los recortamos. Y ya está. Hasta la próxima, guarden. Nos vemos en la próxima vida. Vale, ahora con los guarden fuera podemos seguir bajando. Ya siento que va a acabar esto. Este es sufrimiento. Voy, voy Exacto, va a acabar con tu muerte. Lo que tú no sabes es que descubrimos una capa de cofres que tiene bastantes materiales para construir nuestras nuevas armaduras. No, eso no puede ser posible. Uy, uh, hay ¿Sí? unos cookies aquí, qué ricura. Vamos, continuamos bajando por aquí. Eh, estoy escuchando cositas extrañas. ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Y dónde he caído? Qué pedo, ¿por qué todo se está colocando oscuro? ¿Y dónde he caído? No, <risa> ¿Qué haces en nuestro bioma. No, ¿Qué es esto? Ok, manzana chetadísima ¡Tengo armadura! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo conseguiste eso? ¿De dónde? Había un cofre arriba de ¡Ah! todo ver, ¡Hay un guardia aquí! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Llegámonos ¿Qué pedo? esto! Vale, tengo que salir de aquí Pero ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Ostras! Rabito, tenemos ¿Qué? un problema Primero, hay un guarden salvaje hay Y guarden segundo, ahí. como ese, ese desgraciado es tan pequeño Seguro que se escapa Oye, Alexi, Alexi, pero podemos esperarle en la última capa, loco, en la capa del portal A ver, tengo que bajar No hay para bajar aquí A ver, tengo que moverme Aquí, de una, bajo Dale, Capri No puede ser, hay un guarden aquí asqueroso ¡Me está spameando al asimbécilo Con ese guardia no se puede luchar Entonces voy por aquí, por el agua Pero aquí hay otro guarden ¿Qué pedo? Quítese, quítese Quítese usted ¡Qué bueno eh, este, que es bueno! ¡Contra mí no puedo! Sáquese. ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ahí está! ¡Cómo quedó! ¡Ya rote a uno! ¡Mira que ahí tienes está, un está. ejército de ratas detrás tuyo! ¡Ah, ya, pero no me hacen nada, papu! ¡Hala, hola, hola. ¡Hola! hola, hola máquina! ¡Es un ejército entero! ¿Qué ¿Qué esto? ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Recorre, recorre. Vale, ya, ya he acabado con los animalitos estos. Uy, pero espérate que me estoy, me estoy, me estoy medio quemando. A ver, ahí está. ¡Está Exploramos corny! ¡Está esto. corny! Ahí está, quítate, quítate, asqueroso. Esto vale. destruido, toma. Esto, papu, ¡Toma! No, no, no. vamos a hacer un gesto rapidísimo. Ahí está, ok. Vamos a colocar los ojitos aquí. Está a punto de irse, está a punto vamos, de irse. Ven por acá, desgraciado. Vamos. No, no, no vas a poder, no van a poder atraparme. Ahí está, hola, guarder. No no, no, no, no, no, no, la próxima. ¿Eh? ¡No! ¿Qué pedo? <risa> ¿Qué es esto? ¡Me trolearon! ¡Qué asco, ¡No, no, ¡Esto ¡Es no, puede no puede ser, loco! loco! ¡se murió! se murió! ¡Qué, ¡Qué Nos asco! ¡Los guarden! ¡Somos los vencedores!